Condenado y fugitivo, mi tiempo aquí se cumplió. Soy Calcu, soy Transmitir el amargo conocimiento que me ha tocado cargar será mi única redención. ¡No entiende. ¡Estos ventanos están malditos! tu propio infierno morirás pagano maldito hereje ese loco tenía razón estaba hablando pero Pedro dios está de nuestro lado <gros>